Hola qué tal fotonautas, bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje Hoy vamos a ver cómo funciona Photoshop en una PC de gama alta Hace unos meses pues hice un upgrade, y me cambié de computador Y te vas a sorprender lo rápido que trabaja Photoshop una PC de gama alta En comparación con una de gama media Comencemos Y bueno, la PC que tengo actualmente es una PC prearmada de la marca Lenovo El modelo t 7 Tower E eh, Aquí te muestro la página oficial y para que veas algunas de las especificaciones, procesador de doceava generación, un i7, eh, una gráfica 3080, memoria RAM DDR5 a 4800 y el tipo de disco duro. Bien, ¿qué sigue ahora? Obviamente vamos a ver qué tan rápido abre Photoshop en una PC con estas especificaciones. Entonces cerramos esto acá. Bien, lo cerramos otra vez cerramos todo y vamos a abrir el photoshop doble clic y contamos 1 2 3 4 4 segundos duró el programa abierto pero vamos a intentarlo otra vez para que no haga las trampas doble clic 1 2 1 2 3 4 4 segundos. Es decir, que el Photoshop es una PC de gama alta con estas especificaciones. Ha durado 4 segundos. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver ahora qué tan rápido es el Photoshop en una computadora de gama media. La computadora que ven acá es una PC armada, no viene prehecha. Y los componentes son una gráfica 3060 RTX igual un I5 de onceava generación. Tiene 16 GB de memoria RAM. Tiene un procesador eh, M2 también, igual, SSD. Y pues también tiene enfriamiento líquido de la marca Corsair. Bien, esas son algunas de las especificaciones principales. Y pues vamos a ver ahora qué tan rápido abre Photoshop en una computadora de gama media. Y bueno, en los resultados vimos que prácticamente dura el doble con respecto a, a cargar el Photoshop, 8 segundos aproximadamente. ¿Qué implica esto? Obviamente que tu flujo de trabajo en Photoshop en una PC de gama alta va a ser mucho más rápido. Procesos como la creación de dataset o conjuntos de datos, es decir, crear múltiples archivos a partir de un documento base, pues va a ser un proceso sumamente rápido en una PC de gama alta en comparación con una PC de gama media, y también eh, procesos más complejos donde se requiere, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en Photoshop, en el caso de los filtros neurales, pues tú vas a ver una notable diferencia con respecto a fluidez en cuanto a la interfaz de Photoshop. Por lo que te recomiendo que si está dentro de tus posibilidades, pues comprarte una PC de gama alta, pues que lo haga, porque eso tú lo vas a ahorrar con respecto a tiempo. Y te lo digo yo, pues que anteriormente he tenido PC, con pocas especificaciones y pues con esta PC pues me siento muy contento, muy a gusto eh, trabajando con Photoshop y más con el tema de automatizar el proceso, que por cierto si te interesa tengo un curso de, de esta temática donde pues enseño literalmente cómo darle instrucción a Photoshop para que te haga cierto trabajo por último, quiero hacer una prueba en Photoshop ya con una lata ya eh, de gama baja para que tú veas qué tiempo dura Photoshop en esta computadora. Dos mil años más tarde. Y bueno, ya vimos ya en esta última prueba a esta laptop de gama baja, como Photoshop, ¿verdad? Opera y la diferencia es del cielo a la tierra. Bien, pues ya sabes, la Cómo trabaja Photoshop en una PC de gama alta, gama media y gama baja. Ya tú decides, ¿verdad? Cuál es tu presupuesto, pues cuál sería lo mejor para ti. Y pues déjame en los comentarios, si ya tienes una PC, pues qué tiempo dura el Photoshop para abrir en tu computadora. Espero que te haya gustado este video. Dios te bendiga mucho y chao chao. Va increíble.